Intentó entrar en Max Bounty, tuvo algunos problemas, eh, me contactó, nos conocimos, hicimos pruebas y al final hizo él un sistema, me lo enseñó genial. Yo lo apliqué con otras personas y resulta que funcionaba maravillosamente bien y la gente podía entrar a Max Bounty principalmente, está pensado para Max Bounty, pero no solamente para Max Bounty, también para otras redes y resultó Realmente genial. Y nos va a contar cómo es ese sistema, qué es lo que tenemos que hacer para que todo el mundo podamos tener la opción de entrar a la mejor red de CPA que tenemos ahora mismo, Max Bounty. Eh, Agustín, ¿estás por ahí? ¿Puedes, sí, puedes... estoy. Ah, genial, muy bien. A los demás, por favor, os voy a pedir que apaguen el micro. Y voy a darle lugar ya a Agustín. Por favor, Agustín, cuando tú quieras, empieza a hacer uso de la pantalla. Yo ya voy a estar aquí detrás. Te voy a asistir en cualquier cosa. Si tenéis preguntas, amigos, ponerlas sin ningún problema en el chat. ¿Qué tal? Y nosotros dos os ayudaremos. Agustín, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Betty? Gracias por esa introducción. Muy bien. Y bueno, eh, estoy aquí listo para empezar. Pues muy bien, todo tuyo, te dejo y venga, vamos a enseñarle a la gente cómo pueden hacer para entrar en Max Bounty. Todo tuyo. Bien, entonces vamos a comenzar con eh, la presentación que tengo preparada para ustedes. Claves para entrar en Max Bounty. Efectivamente, como comentó Betty, bueno, yo tengo también un, un pequeño historial con el tema de marketing CPA. Eh, como muchos otros también tenía el deseo de entrar en Max Bounty. Bounty, había que hacer toda una investigación, toda una preparación. Entonces, como ustedes saben, yo, como muchos otros, sabía que era un, todo un reto entrar en Max Bounty y reunir la información necesaria que necesitaba para ingresar era, era el dilema para para mí y para, para muchos otros, puesto que en la nube, en, en los canales de YouTube, en, en, en el Internet, hay muchas personas ofre, ofertando las posibilidades para, o, o el medio para entrar en Max Bounty, pero sin duda alguna es tanta bueno. la información, es tan variada, es tan compleja, definitivamente eh, se vuelve casi que imposible el ingreso a esta plataforma, además que, como ustedes bien saben, Max Bounty es una plataforma... Es una de las redes más exigentes a la hora de entrar. Bueno, mi nombre es Agustín García, yo soy ingeniero de profesión, tengo cinco años en el mundo del marketing online. El objetivo de, la, de, lo, de este webinar como tal, como ustedes bien saben, es comprender los elementos básicos de cómo investigar de una forma asertiva para poder reunir todos los elementos necesarios a la hora de rellenar el formulario en Max Bounty. Acá en este webinar. El segundo objetivo es descubrir las claves para llenar el formulario de Max Bounty. Y por último, crear un perfil. Aquí te voy a hablar de cómo debes crear un perfil creíble para la entrevista. Estos son los elementos básicos de este webinar. Ok, avanzamos. Bueno, primero que nada, eh, como les comenté, yo soy eh, de profesión. Soy ingeniero, eh, investigador, escritor, diseñador web. Community Manager y Marketer Profesional también, como muchos de los que estamos aquí en este webinar, o lo que estamos intentando, pues convertirnos eh, eh, en Marketer Profesional en este webinar. La pandemia, bueno, nos dio a todos muy duro, sobre todo por el tema de los ingresos. Esto me llevó a mí a, a buscar otras alternativas, como, como más, como más aceleradas, aunque ya yo venía trabajando, es porque yo con tan solo dos semanas de investigación logré entrar en Max Mountain. ¿Qué es lo, que es lo, lo, lo primordial de este, de este webinar? El ingreso de Max Bounty es hacer las preguntas adecuadas en el tiempo correcto, en la, en la secuencia correcta, quiero decir. Y qué debes responderle por consecuencia lógica a Max Bounty, sabrás entonces cómo debes llenar de forma asertiva tu formulario de Max Bounty y, por supuesto, entrar en las redes, pero más que todo como community y haciendo otro tipo de trabajo, yo le, yo le hacía landing page a otras compañías, le hacía este, también publicidad, pero era una publicidad, este, digamos, mucho más orgánica, era, era, era más personalizada, y ya yo he escuchado un poco del, del marketing del mundo, del marketing CPA y, y del marketing de afiliados, pero en definitiva no me había eh, decantado por este, por este mundo. Entonces, este buen amigo me comentó, que yo podía ingresar, que ya tenía bastante información, que yo podía ingresar. Y bueno, nos reunimos, decidimos un día reunirnos y eh, él me explicó, grosso modo, todas las particularidades del mundo del CPA, pero la verdad es que yo quedé en cero totalmente. No sabía exactamente eh, qué era el marketing CPA, ¿Qué era el marketing de afiliado? ¿Cuáles eran las mejores opciones para mí? Eh, ¿De qué manera podía yo ingresar? ¿Por dónde comenzar? Sobre todo eso, ¿por ¿dónde comenzar? Sobre todo porque eh, él también tenía una experiencia bastante limitada, puesto que él se dedicaba a otras cosas. Pues entonces él también tenía, este, digamos, como que el mundo del marketing CPA como segunda opción. Ahora bien, eh, una de las razones también por la cual tú debes oírme y debes oír este, este webinar es por lo siguiente, si tú tienes conocimiento, si tú, tienes, si tú, si tú quieres ingresar o quieres comenzar un, algún tipo de negocio, el que sea, debes contar o con conocimiento o con dinero. Si tienes el conocimiento, pues tú mismo haces el trabajo. Pero si no tienes conocimiento, y dinero. ¿Para qué? Para contratar a otras personas que de hecho pueden hacer el trabajo. Ahora bien, si no tienes conocimiento y no tienes el dinero, entonces te toca aplicar lo que yo llamo horas nalgas, es decir, tiempo, usar el tiempo tuyo para investigar, para eh, reunir toda la información que se requiere y luego con eso, eso, esas piezas que tú tienes en torno a ese tema, juntarlas y descubrir eh, o, o, o hacerlas funcionar. ¿okay? Él me decía, pero ¿para qué yo voy a pagar por un curso o, o por un entrenamiento? Si toda la información se encuentra en la red, en la, en el, en la web, en este caso, ¿no? Eh, yo le decía, sí, efectivamente, tú tienes toda la información eh, en la web, pero ¿cuál es el problema de esto? Por ejemplo, hagamos una, una metáfora con esto. Tú quieres comprar un coche, quieres comprar un vehículo, ¿verdad? Entonces eh, deseas comprar este coche y, obviamente, eh, montarte en él y desplazarte de un punto A a un punto B, que en la web, Sí, efectivamente, se encuentra toda la información, pero si lo, si lo comparamos con el, con el coche, con el vehículo, es exactamente lo mismo a decir, que a ti te den el, el vehículo totalmente desarmado y tú tengas que armarlo pieza por pieza. Este es el problema de la, de la información que se encuentra disponible en la web, que nosotros no deseamos armar el motor del, del vehículo, en el este caso del coche o del carro, lo que deseamos es Montarnos justamente en el vehículo y desplazarnos en él. En definitiva, que yo, iba, eh, que yo no iba a perder más tiempo eh, eh, dándome tumbos en esto, sino que iba a buscar a alguien que tuviese más conocimiento que yo, más experiencia que yo en el mundo del marketing CPA y me iba a eh, entrenar con esta persona. muy bien Y así fue. Hago un curso muy económico con un este famoso youtuber de, de la red, me entrenó, ya sabía qué preguntar. Eso es la diferencia de investigar a lo loco, que lo vemos acá en la lámina, e investigar con un método. Para poder investigar con un método, yo te planteo en este webinar trabajar con las tres preguntas fundamentales, a saber son qué, cómo y por qué. ¿Okay? Si tú te, sabes, tú te sabes hacer las preguntas fundamentales dentro de este marco, tú vas a saber estructurar eh, toda la información que tienes a bien encontrar. Si no la sabes estructurar, pues sencillamente va a ser una cantidad de información que está, digamos, eh, este, en, como partículas flotando en, en, en, el, en el aire, que no vas a poder conectar. Y si no la puedes conectar, no la vas a poder utilizar. La razón por la cual yo pude en dos semanas, solamente, oigan bien, solamente dos semanas, Buscar toda la información necesaria y ensamblar todos los elementos necesarios para poder entrar en Max Bounty eh, fue porque justamente me hice las tres preguntas fundamentales. Quiero que sepan que en el primer intento que yo hice para ingresar en Max Bounty, en ese mismo primer intento este, quedé. Yo no tenía suficiente experiencia como para poder decir que tenía, no sé, tantos años eh, con el marketing CPA. Y yo, ¿qué hice? En ese, en ese sentido, les dije la verdad, a, a, a, es decir, de, di la información, verás sobre mi circunstancia. Pero te puedo decir que a pesar de que en las dos semanas en que, en, que yo me, me tardé para reunir toda la información que te voy a dar en este webinar, realmente, realmente lo que hizo la, la diferencia para entrar... Eh, para ser eficaz en la investigación, fue que me hice las preguntas fundamentales. Ustedes van a ver aquí este usuario que están viendo ustedes acá, dice eh, Agustín Demo, eh, como su nombre lo indica, es un demo que yo creé recientemente para mostrarle eh, algunas de las funcionalidades de, la, de, de esta red. La definición de Max Bounty, o, o, o el qué de Max Bounty, yo lo, yo lo reduje a... Hay ítems muy, muy, muy sencillos, ¿ok? Casi que eh, de, de, de niño de, de, de cuarto grado, ¿ok? Primero que nada, ¿qué es Max Bounty? Ok, es una empresa que busca lucrarse, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo busca lucrarse? Ya vamos para allá. Ok, ¿cómo lo logra? A través de vender sus servicios. ¿Qué servicio vende Max Bounty? Max Bounty no es más que un intermediario entre los anunciantes y los publicistas. Vamos a hablar un poquito, muy someramente, de lo que es un anunciante y lo que es un publicista. El, un anunciante no es más que una persona que tiene un producto y lo ofrece a, a, a, una, a una serie de personas. Yo soy, por ejemplo, un fabricante de zapatos y vendo zapatos. Soy un fabricante de cipos y vendo cipos. Entonces, cuando yo ofrezco el producto, me convierto en anunciante. Muy bien. Entonces, usted, amigo marketer que me está escuchando en este momento, si usted se asocia conmigo usted me dice a mí, yo amigo Agustín yo le voy a, a publicitar ese producto para que más gente le compre el producto, yo le diría muy bien, gracias en ese momento tú te conviertes en publicista pero déjame decirte que en el mundo de, la, de las redes CPA y en el mundo de la, del mundo de, de, de marketing de afiliados marketing online, puede ser ambos, esto es mm, eh, bidireccional en algunos momentos puedes convertirte en anunciante y en otros te puedes convertir en publicista algunos de los logros de Max Bounty, eh, bueno, ser la, la empresa número uno en el mercado de, de publicidad online, específicamente CPA, eh, haber facturado solo en el año 2019 alrededor de 320 millones de dólares, no pude eh, este, encontrar la de 2020, no la han publicado, ser una de las empresas con mayor crecimiento en el mercado, ¿ok? de acuerdo a el review que se, que se, eh, que se ha publicado recientemente en otra... Otra de las grandes de, de este mundo que es Offer ¿ok? Y, obviamente, eh, eh, ser una de las más poderosas de, de, de, de, de, del mundo del CPA actualmente en Estados Unidos. ¿Cómo es más internamente es una plataforma web, específicamente una red CPA, ¿ok? Es decir, ¿por qué es una red? ¿O por qué se le llama red CPA? Porque ella interconecta todos los anunciantes que llegan a su eh, plataforma con todos los publicistas, los publishers, es decir, usted y yo como marketer, que tengan a bien publicar ese producto que se está anunciando, ¿ok? Y la, la manera de trabajar de Max Bounties es a través de campañas, ¿ok? ¿Qué son las campañas? Las campañas, vamos a reducirlo a una, a una palabra muy muy, muy, muy específica. Las campañas no son más que estrategias de ventas, que tienen una duración corta en el tiempo. ¿Pero por qué Max Bounty? Bueno, la, la primera ventaja comparativa que yo te puedo decir como usuario de Max Bounty es que tiene las mejores ofertas CPA, se actualizan y configuran fácilmente, tiene la mayor variedad de nichos y mercados, ya vamos a hablar un poquito de eso, y tiene un mayor nivel de compromiso con sus afiliados a la hora de cancelarles sus ingresos. Esta es una de las cosas más importantes que tiene Max Bounty porque hay muchas, eh, digamos, eh, redes de CPA en el mercado pero solo las que, las que pagan de forma más eficaz son las que son tomadas en, más en cuenta, ¿okay? No solamente más MassBounty, hay muchísimas otras, por supuesto. Sin embargo, así como tienen sus ventajas, tienen sus desventajas. La primera de las desventajas es que, evidentemente, es muy difícil entrar en más Y razón por la cual estamos aquí en este webinar. La segunda es que por tener muchas personas dentro de su sistema, dentro de su plataforma, su calidad en, en, as, en, en asistir a los a los ingres, a los los que están ingresados dentro del sistema su eh, eh, eh, eh, tiempo de respuesta es muy corto, muy, es muy largo, perdón a pesar de que te responden eh, un día o dos días después no dan con, con, con las respuestas que tú necesitas, entonces debes ir eh, eh, en paralelo a buscar por otra fuente lo que necesitas saber sobre el funcionamiento de más a pesar de que tienen el blog, a pesar de que tienen un un manager de afiliación, eh, más bounting en este particular, te lo puedo decir como usuario, eh, tiene como un cierto delay a la hora de responder. ¿okay? Y por supuesto, requiere de mayor nivel de preparación para el uso de la plataforma. Hay, hay plataformas en las que tú simplemente metes tus datos, eh, colocas tu dirección, tu, tu correo electrónico, tu nombre y ya, listo, sin más. Entras en la plataforma y comienzas a... a a, eh, a trabajar ¿ok? A más no así, más bounty más bounty, exige una serie de pasos para la cual tú puedas para la que tú puedas eh, eh, prospectarte como afiliado como nuevo afiliado dentro de su, de su plataforma preparándote para llenar la solicitud ¿qué quiere oír el manager de afiliación de ti? entonces fíjate ¿ok? ¿qué quiere saber más bounty de ti? para poder responder esa, esa pregunta tienes que eh, centrarte en lo que es Max Bounty. Ok, Max Bounty es una empresa y es una empresa que da un servicio, más nada. ¿Pero Max Bounty quiere convertirte en empleado? La respuesta es no. Max Bounty no te quiere convertir en empleado. Max Bounty quiere convertirte en socio. Tampoco. ¿Qué quiere, qué quiere Max Bounty de ti? Max Bounty de ti lo que quiere es convertir en una alianza estratégica. ok. Él no se quiere asociar, él no se quiere, él no te quiere convertir en socio, él no te quiere convertir en empleado, él te quiere convertir en un asociado o como ellos lo llaman, en un afiliado, ¿ok? Entonces, si tú estás claro en esto, tú puedes rápidamente entonces figurarte las cosas que ellos te van a preguntar a la hora de hacerte la solicitud y la entrevista, ¿Ok? Entonces, teniendo claro de que ellos te quieren convertir en un, en un aliado, ¿ok? en un aliado que se afilia a su red, un aliado que se afilia, muy bien, vamos a empezar a eh, establecer el perfil de las cosas que tienes que saber para poder rellenar el, el formulario. Entonces, fíjate, cuando tú, tenés, cuando, tú tienes claro, cuando tú tienes claro exactamente lo que ellos te van a... Eh, o, o lo que ellos esperan de ti, muy bien, entonces les decía, ellos quieren de ti, es, es aliarse contigo. Y ellos esperan dos cosas de ti, que tengas, una, conocimiento de lo que estás haciendo, y dos, dinero, así como lo oyes, dinero. Ellos, ellos pretenden que tú pongas un pequeño capital junto con su plataforma y empieces a publicar o a patro, o, o digamos a patrocinar, anunciantes. ¿Y qué, es, y, qué es, ¿Y qué es esto en realidad? Anunciar patrocinantes. Sencillamente mercadear el producto de, de esos anunciantes. ¿okay? Quiero comentarte rápidamente que al finalizar esta, este webinar vas a recibir un, un manual que justamente ellos, ellos preparan en la, en la plataforma de Max Bounty, que yo, eh, yo descargué de, su, de sus sistemas y lo traduje eh, para ti, para ti amigo marketer que estás escuchando esta, este webinar, ¿ok? Y dentro de ese manual existe un ítem que se llama Pre-Application Stage, ¿ok? O preparando, preparándote para llenar tu solicitud. Y ellos mismos te dicen en ese, en ese manual, sin ningún tipo de, de, de dilación, que primero debes crear un sitio web, ¿ok? Eso es una de las cosas fundamentales con las que ellos manejan el nivel de compromiso del, del, del marketer que quiere o que se postula como afiliado como, o como pre-afiliado dentro de su sistema. Entonces, las tres opciones que tú debes tener es o página web, que sería lo ideal, o blog o fanpage, fanpage en Facebook. ¿Okay? Si no tienes página web no hay ningún problema. Cualquiera de las otras dos opciones, la opción B y la opción C, te sirve perfectamente para ingresar dentro de MaxBounty. Quiero que sepas que yo, yo personalmente utilicé Blog, ¿ok? Pero tú puedes usar o página web, que sería lo ideal, si, usas, si tienes página web, si ya cuentas con un hosting, pues muchísimo mejor. Utiliza un hosting y un dominio. Utiliza esa página web y la ingresas dentro del de, dentro de formulario para que, eso, eso suma como puntos dentro de tu formulario a la hora de, llenar, eh, a la hora de llenarlo, ¿ok? Eh, luego viene el blog y si no tienes ni página web ni blog, pues puedes usar fanpage dentro de Facebook, ¿ok? Una fanpage es una página de fan, como su nombre en inglés lo indica, para seguir o bien un producto o bien una persona famosa, o bien una compañía, ¿ok? Es una página es una, es una página dentro de Facebook que solamente eh, está direccionada para comercializar o para trabajar, ¿ok? No es de tipo personal. O sea que es muy fácil en, este, eh, entrar en la web, preguntar cómo montar una fanpage en Facebook. Inclusive te puedes meter en Facebook y ahí sales antes de ingresar dentro de tu perfil. Si tienes usuario en Facebook, y creo que casi todos acá lo tenemos, eh, puedes eh, solicitar tu fanpage, ¿ok? Luego debes crear un usuario en Skipe. Este ítem aquí es bien interesante porque ustedes sabrán que dentro de poco Skype va a dejar de tener funcionalidad dentro del mundo de, de las redes. Va, esta plataforma va, según algunos artículos que he tenido la oportunidad de leer, va a desaparecer. Pero en este momento, MassBounty, hasta que Skype no desaparezca, está pidiendo perfil de Skype. Tienes que crear tu perfil de Skype, ¿Ok? Para poder optar al ingreso dentro de Max Bounty. Lo tercero que debes hacer es escanear tu cédula de identidad, tu pasaporte o el DNI, si te um. encuentras en España. ¿okay? Debe estar en formato JPEG. ¿okay? Y lo debes escanear tanto por delante como por detrás, por el anverso y el reverso. ¿okay? Y por último, debes, que es lo más importante, planificar tu primera campaña. Es decir, debes tener un plan en el... En el en el manual de ingreso de Max Bounty, ellos le llaman tenga un plan. ¿Okay? Y este es, de acuerdo al manual y, y, y los expertos que ya están en Max Bounty, es la parte fundamental de tu llenado de tu solicitud. Para casa de la redundancia. Tienes que tener un plan y tienes que hacérselo saber a ellos. Porque de esa manera, ellos sabr sabrán que eres o un perfil potencialmente que, que serás activo, o un perfil potencialmente pasivo. Es decir, mucha gente eh, a, a, anteriormente a, a, a estos filtros que esta compañía desarrolló, mucha gente abría perfiles y no trabajaba en Manti. ¿Pero por qué no lo hacían? Porque no sabían nada. No tenían conocimiento de cómo montar una, ni siquiera un, un, un, una landing page o, o hacer una, un, un, un, un, eh, conectar un enlace o un link a, a una oferta. No sabían, mucha gente no lo sabía. Entonces ellos empezaron a, a ponerse mucho más estrictos a la hora de filtrar, a la, perdón, a la hora de eh, aceptar a los potenciales afiliados, ¿ok? Y empezaron a filtrar a, a, a los nuevos ingresos, ¿ok? Cuando ellos te dicen prepararte para una campaña, hay tres elementos que tú debes conocer. Si ya lo sabes, pues muy bien. Y si no lo sabes, aquí vamos a hablar un poquito de ello para que tengas una idea y inmediatamente cuando cerremos este webinar, inmediatamente pases ya a investigarlo en forma en la comodidad de tu hogar. Lo primero que tienes que saber es qué nicho vas a, a, a trabajar. ¿Qué es un nicho? Un nicho que podríamos... Voy a, voy a reducirlo. Esta no, es este no es la definición exacta de la palabra nicho, pero lo voy a poner muy, muy sencillo para aquellos que son... Totales neófitos en el área. Un nicho no es más que un, eh, como decir, un rubro, ¿ok? O un tema al cual tú te vas a dedicar. Si le vas a llenar el formulario a Max Bounty, tú tienes que dedicarte a un solo nicho. No puedes decir dos, ni tres, ni cuatro. Si le dices más de uno, más de uno te van a banear tu, tu solicitud, ¿ok? Los nichos mmm, que están mejor aspectados dentro de Max Bounty ahora mismo son salud, belleza, citas dating eh, financieros ok de, yo yo escogí el, el, en específico el nicho de financieros está el de deportes el de gamer el de curso y bienestar y no lo coloqué aquí pero también está el de tecnología ok entonces ustedes deben centrarse en cualquiera de estos nichos pero por uno solo de ellos ok uno solo yo en el caso particular me me fijé en el financiero y dentro del financiero hay subnichos, nichos ok yo me especialicé dentro del financiero con los préstamos y con con las criptomonedas que es una de las actividades que yo adicionalmente de este trabajo me dedico también ok entonces como yo conozco el mundo de los préstamos el mundo de las criptomonedas entonces yo dije me voy a, a enfilar en este nicho luego viene que ya tú sabes a qué nicho te vas a dedicar. Ah, bueno, esto es muy importante. Fíjense ustedes que aquí estamos dentro de la página de, de Max Bounty, dentro del usuario demo que creé para esta webinar. Y aquí están una de, la, de, la, de las cosas que ellos te, te, te permiten hacer en, dentro de su search, dentro de su, de su dashboard, ¿ok? Eh, el, el específicamente el tipo de tráfico que ellos, que ellos están solicitando, ¿ok? Pero para ser más específico... O para, digamos, o para ser más eh, eh, acertado en esto, hablemos de lo, del segundo tema que debes, o, de, o del segundo ítem que debes conocer en tu, en tu plan o en tu campaña, ¿okay? Es la fuente de tráfico. La fuente de tráfico es el, el, el, el entorno donde tú te vas a encontrar, es el salón, digámoslo así, donde tú te vas a encontrar con los potenciales clientes que van a comprarle al anunciante. No a ti, porque tú simplemente eres el, el publicista. Entonces tú le vas a decir a Max Bounty, yo eh, en metal voy a utilizar la fuente de tráfico y entonces aquí están las opciones que se te presentan dentro del mundo de, de, de Marketing CPA. Está la nativa, la display, la search, la email o marketing email y la social o social. ¿Ok? volvemos a la página anterior y podemos darnos cuenta que Ay. si ves en la parte superior del de, de dashboard en inglés está indicado como traffic type ¿ok? el, el traffic tra type el tra eh, son todos los el, o, o digamos el tipo de tráfico que tú vas a utilizar para tus campañas aquí están seleccionados los que yo te recomiendo que utilices o el email el native el displays, el search y el social media. No trabajes con, ni con textual, ni con móvil, ni con brand bid. ¿okay? Ahora, dentro de ese tipo de, de, de tráfico, existen eh, otras características. ¿Es un tráfico pagado o es un tráfico orgánico? Es decir, gratuito. Eh, evidentemente que tu tráfico va a ser orgánico. Si ellos te lo preguntasen, tienes que decir, mi, mi tráfico va a ser orgánico. Es decir, gratuito no vas a pagar por el tráfico. Y ya vamos a hablar un poco más de este ítem. De este y la localización del tráfico. Los sitios que yo te recomiendo para que tú puedas ingresar en McBounty son, primero desde principal, Estados Unidos, evidentemente. Dentro de Estados Unidos también están Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Japón, eh, Australia, que son países considerados del primer mundo o llamados así del primer mundo. Y esos son los países que ellos quieren escuchar, que tú vas a atender. Pero en segunda opción también tienes a otros países que, están en, que son emergentes, como en el caso de España, en el caso de México, eh, de la India, de Brasil, Rusia. ¿okay? Entonces, estos países también son bien vistos por, eh, por Max Bounty. Ahora, que tú quieras usar algo, otros países como Latinoamérica, Europa Base, tienes que tener una especificación muy precisa para decir... Cualquier otro país en especial. Si tú eres de Indonesia o eres de, de no sé, de, de, de Nicaragua de, o de Costa Rica, eh, Cuba, Colombia, Brasil, Argentina. Tú, y, y dices que vas a usar como fuente de tráfico o como localización del tráfico a, a Estados Unidos, perdón, pongamos a Sudáfrica, Tú tienes que decir y, y debe estar muy bien justificado. Ese tráfico. Tú puedes decir, por ejemplo, que en Sudáfrica hay un gran consumo de, de por ejemplo, de páginas que tengan que ver con dating. Entonces, me voy por, por este país en específico porque este país consume altas cantidades de, de o digamos, servicios que tengan que ver con, con citas. ¿okay? Ellos tienen cómo confirmar esa información. ¿okay? Entonces, debe coincidir. No puedes tirar a lo loco esta información. En el caso de que tú no sepas qué país al cual te vas a dedicar no lo pienses, no pierdas tiempo, indica Estados Unidos como tu primera opción. Entonces tú tienes que tener muy muy claro que es una fuente de tráfico nativa, display, eh, eh, etcétera. ¿okay? Yo aquí les trajo unos ejemplos para aquel que no sepa que es una publicidad nativa y que es una publicidad display algunos ejemplos muy sencillitos de, de esto. Otra cosa que debo comentar, bien interesante, es que yo puse en, en, en atención a lo, a lo que solicita Max Bounty estas estas cinco opciones porque son las que más recurrentemente eh, pide Max Bounty. Max Bounty pide eh, de primero nativa y displays y de tercero search, ¿okay? Son las mejores vistas. Pero esto, si tú vas si tú vas a colocar que vas a trabajar con una fuente nativa o con una fuente de display o con search, debes saber a dónde vas a recurrir para obtener esa, esa fuente de trato. Hablando de justamente de, de, de, de publicidad display y nativa, aquí les traigo un ejemplo. Esta es una página, eh, una vertical ubicada en la India y es, es una página, digamos, de, de uso público. ¿okay? Entonces, fíjense ustedes, esto que está encerrado en, en el óvalo de color rojo, es publicidad display. ¿Qué es una publicidad display? La publicidad display es la publicidad que se utiliza, o que se utilizaba antes, eh, a través de espacios, con, con espacios, digamos, eh, en vallas, si, si, si, si, si nos referimos a una autopista, en vallas, eh, donde colocaban una imagen, una foto, ¿okay? o en la revista, en revista donde colocan fotos muy específicas, de, de un reloj, de una colonia, etc. Dentro de las páginas web, co, funcionan con el mismo concepto. El espacio donde está ubicado la imagen le llaman banner. Esto que está aquí son banners publicitarios. Esta, esta, esta infografía que está acá es publicidad display. ¿okay? Es, y de hecho es la publicidad más utilizada actualmente, una de las más utilizadas. ¿okay? La que está de forma vertical es publicidad display y esa que está encerrada también en óvalo rojo referido a Exxon EcoTank, ¿ok? Referido a un tipo de impresora, también es publicidad display. A diferencia de la publicidad display, la nativa, que también funciona con banners, es decir, con imágenes, ¿verdad? La diferencia estriba en que la nativa está dentro, inserta dentro del texto. Si lo vemos en este caso, para esta página que yo agarré al azar, PlayStar, a eh, esto es un artículo que dicen, estos alimentos pueden afectar tu salud y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Ok? Bueno, la que está encerrado en oro color rojo es publicidad nativa, porque la publicidad nativa, la, la, la, la diferencia básica de la publicidad nativa es que está inserta dentro del texto y de paso habla o ofrece cosas que, que posiblemente están relacionadas con el texto, ¿ok? Entonces, como está hablando de comida, esta publicidad habla de comida y entonces ponen heladería, pastelería y hostelería, Ice por ejemplo, ¿ok? La publicidad display se, se, se diferencia de que puedes colocar prácticamente cualquier cosa, okay En la publicidad nativa están los temas vinculados con el texto que estás leyendo, ¿ok? Aunque esta también, donde dice Respostería, que está encerrada en óvalo azul, también se puede considerar nativa, pero está fuera del texto. Entonces, en ese caso, se considera display. es más este, ampliado de publicidad display y aquí abajo tenemos publicidad nativa Y si nos acercamos a este tipo de publicidad y lo, y lo ven, se van a dar cuenta de que la nativa por lo general está inserta dentro del, del texto y está relacionada con el texto. ¿okay? La publicidad de Play, aunque en este caso habla del tema, puede tratar de cualquier tema en general. Si ya dijiste qué nicho vas a trabajar, pongamos el caso de, de salud, entonces dentro de un subnicho de salud está el tipo de comida, este, dietas, eh, eh, servicios de delivery, ok, e-commerce, eh, e ok, que están, perdón, e-commerce relacionados con, con. Entonces, cuando ya tú dijiste que el nicho en el que te vas a dedicar y la fuente de tráfico, luego te toca decir en dónde la vas a ubicar, ok, el dónde donde de, de va a estar ubicado es la página web, ok, déjame decirte que la página web con la página vertical, la única diferencia en que una y otra, es que las horizontales hablan de cualquier tema. Las verticales hablan de un solo tema en específico. ¿Ok? Entonces, o se dedican a una sola cosa en específico. Entonces, de manera tal que cuando tú hablas de vertical, te estás refiriendo a una página web. Una página web especializada. Muy bien. Si vas a hablar de publicidad nativa, de la que está inserta en el texto, te debes referir en primer lugar a tabula. Okay. o Taboola en español, o Bitvertiser, que también se dedica a publicidad nativa. Vertical que vas a utilizar es paga, tienes que hablar del budget o del presupuesto que vas a utilizar. Eh, debes averiguar cuál es el budget mínimo que se utiliza en estas verticales. Para, eh, eh, digamos, reducirte un poquito la investigación, puedes anotar en cualquier lado, en cualquier papelito que tengas por allí, que Buyser trabaja a partir de 500 dólares. Pero Alcler trabaja a partir de 5 de, de, de dólares. Bien. Entonces, bien. Eh, quiero decirte además, amigo marketer, que yo también, este, eh, digamos que interesado en estos temas, averigüé, eh, encontré un, un review, es decir, una revisión de algunas de las, de las eh, digamos, de eh, eh, redes de CPA más importantes de, de este mundo, ¿verdad? Y yo voy a mandarte el link de ese review donde dice a qué se dedica cada uno, eh, qué tipo de publicidad vende, eh, etcétera, ¿ok? Entonces y, y por qué medios, países, etcétera, ellos ellos digamos trabajan, ¿ok? Este review lo conseguí en el blog de Movidea, que es también una red CPA, ¿ok? Entonces, con eso tú te puedes responder rápidamente qué tipo de, de, de red te conviene a la hora de rellenar tu solicitud, ¿ok? Muy bien, avanzamos. Bueno, entonces, aplicando la solicitud de ingreso. Clave para gestionar tu solicitud de ingreso. Veamos entonces cuáles son mm, las claves que tú tienes que, que tener presente a la hora de, de, de llenar la solicitud. Y no vas a ver, vas a ver que no es nada del otro mundo, son cosas muy elementales, ¿ok? Ok. Eh, la primera que tú debes tener en cuenta eh, para, para estos temas es que debes tener listos todos los pasos previos. ¿okay? Para eso, yo te recomiendo que leas el manual que más Bounty te deja. No te preocupes por el manual porque yo tengo el manual traducido. Te lo voy a enviar eh, vía correo electrónico. Y con ese manual, ahí están todos mis, mis apuntes, mis anotes, todas las cosas que yo te estoy comentando acá. Para, eh, para que tu ingreso a MacBounty sea exitoso y lo logres al primer intento. ¿okay? Debes leer el manual, debes tener tu usuario de skipe, debes hacer este, eh, tu blog o tu fanpage o, o tu eh, página web. ¿okay? Y con esos elementos pasas al siguiente, al siguiente paso. ¿okay? Lo segundo que te recomiendo es que siempre digas la verdad. MacBounty... Perdona que tú no tengas dinero o que no tengas experiencia. Lo que no perdona es que mientas. Y ellos tienen formas de evaluar y de medir si estás mintiendo en algún dato que estás suministrando. ¿Okay? Eh, yo le decía a, a un amigo, que recientemente hablábamos, que él, coment, él estaba comentando, eh, eh, lo esperaba una chica para, para reunirse con esa persona en, ese, en, en un lugar determinado y él le llega tarde a la reunión. Entonces él le dice que, claro, que había llegado tarde porque había un embotellamiento en la autopista por donde estaba pasando, cosa que era mentira, pero lo que él no sabía es que la chica en cuestión tenía una aplicación que le avisaba si había embotellamientos o trancas o algún tipo de problema en, en, en las vías de acceso al lugar donde se encontraba. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, bueno, que le descubrió la mentira. Entonces él tenía que, sobre esa mentira, mentir sobre otra cosa y decir, sí, es que realmente en ese momento sucedió fue esto y, y seguir inventando e inventando inventando y el problema de esto es que la regla de, oro de todo buen mentiroso es que debes tener buena memoria ¿okay? y saber, en, como segunda regla, que debes saber lo que tu parte contraria maneja sobre esa información en específico Max Bounty está muy bien informado, no te recomiendo que le mientas, di la verdad si no tienes experiencia, dilo, no tengo experiencia, y si tienes experiencia debes entonces eh, precisar cuál es Tercer punto es, hablando de la experiencia, justamente, si no tienes experiencia, pues dilo, pero no hay ningún inconveniente, ¿ok? Ahora bien, fíjense ustedes aquí? Aquí entre paréntesis yo coloco congruencia en las respuestas. En este ítem, en este, en este, eh, debo comentarte que Max Bounty tiene eh, criterios a la hora de elegir a sus afiliados, ¿ok? Entonces, si tú dices que no tienes experiencia, es lógico entonces que digas, que vas a trabajar eh, hablando de fuente de tráfico con, con redes sociales, es decir, Facebook, Instagram, Pinterest, etcétera. Ok, ¿Por qué? porque no tienes dinero, no has generado dinero. Entonces, como no has generado dinero con las redes con redes CPA, es lógico que, que tu, tus pininos sean a través de las redes sociales porque no, no requieren de inversión. Pero si dices que tienes experiencia y que tu fuente de tráfico va a ser. Eh, el social, es decir, por, por Facebook y, y estas páginas, entonces más bounty te va a banear automático. Porque no es lógico de que si ya tú has generado eh, ingresos o que has, tra has trabajado con CPA eh, de una manera constante, vayas a, a, a apostar por, eh, por campañas que se van a través de redes sociales. ¿Sí me explico? Es decir, si tienes experiencia, tienes que pagar. Es decir, tienes es pagar. Bitvertiser es paga eh, el, el caso de Adcler es paga eh, el caso de Bsell es paga Google AdWords es paga ¿ok? si hablamos de Search ¿ok? entonces a ellos les interesa muchísimo ese, ese tipo de, de, de postulantes los postulantes que vayan a invertir pero que vayan a invertir diciendo la verdad ¿ok? porque no es lógico que tú, no te, que tú sin tener experiencia vayas a hacer tu primera campaña invirtiendo, no es lógico y te van a bañar automáticamente. Muy bien. Lo cuarto que debes saber es que en el formulario ellos te preguntan si tú vas a hacer campañas incentivadas. ¿Qué es una campaña incentivada? Una campaña incentivada no es más que otra cosa que una campaña donde tú motivas a, a, al potencial cliente, al lead, ¿verdad? A que tome tu oferta a cambio de algo que tú le vas a dar. En este caso puede ser tokens, eh, servicios, eh, dinero, cash, eh, puede ser algún tipo de, de, de funcionalidad, algún tipo de, de, de eh, digamos, eh, servicio aledaño, una música, algo. Eh, Banty no quiere campañas incentivadas por términos medios, no las desea. Entonces, en ese ítem de campañas incentivadas, debes decir no, no voy a hacer campañas incentivadas. Eh, como quinto punto, debes buscar un patrocinador. Los, los usuarios que tienen más posibilidades para entrar en más bounty son aquellos que van acompañados. ¿Por qué? Porque las cosas que ellos no te van a responder, ya, te lo, ya lo dijimos en las desventajas, te la va a responder tu patrocinador, la persona que te va a apoyar en esto. ¿Ok? Y en este, en este, en este mundo, bueno, digamos en este medio, tenemos la, la fortuna de contar con el apoyo de Betty Romerito, que es la que no están, es nuestra líder y, y nuestra motivadora. Entonces, ahí tienes a, un, a una persona, pero si no es el caso de Betty, pues hay muchas otras personas que te pueden eh, este, apoyar, ¿ok? En este sentido, debes buscar un patrocinador. Si no lo tienes, pues no ha pasado nada. Si tú respondes coherentemente toda tu estructura, no hay ningún inconveniente. Tú dices, no, yo entré por, por porque por osmosis, quizás, <ríe> por, lo descubrí eh, de forma involuntaria, ¿ok? Por lo tanto, no tengo patrocinador. Ok, sin embargo, debes saber que las posibilidades de en más bounty se te potencian si entras acompañado. Y por último, usa el sentido común. Hay muchas cosas que pues, no tienen mayor inconveniente, como registrar tu correo electrónico. No uses Hotmail, usa Gmail, no uses Hotmail ni ninguna otra plataforma para registrarte en más bounty. Utiliza Gmail. Ok, este, si dices que vas a trabajar con. Con, con Dating no puedes colocar, eh, por ejemplo, no sé, se me ocurre de repente Adcler. Entonces, Si dices que vas a trabajar con Dating, tienes que decir una plataforma que trabaje o que se especialice en Dating. Por ejemplo, los pollos, ¿ok? Eh, si dices que vas a, utiliza, a utilizar Nativa, no puedes decir que tu, que tu vertical va a ser Bicel o Adclair. ¿ok? No, o sea, son cosas de sentido común. Debes estar muy alerto de estas cosas a la hora de llenar tu formulario. Esta es la página de, de ingreso de, de, de Max Bounty. Le das acá en in, ¿ok? Y cuando le das en Sigin, que es darte de alta o entrar, ¿ok? Eh, bueno, en Up en realidad es darte de alta. En Sigin es entrar, ¿ok? Eh, aquí hay un elemento que se llama, o que dice Become an Affiliate, que significa conviértete en afiliado. Le das clic allí y ahí empieza tu jornada para entrar en este mundo. ¿okay? Aquí está en la, en la plataforma, eh, digamos, la, la primera ventana que se muestra dentro de el, el, el formulario que debes llenar. Y lo primero que te van a, eh, a pedir es si estás registrado. Evidentemente, tú le vas a decir, no estoy registrado, simplemente ingresas tu correo eh, electrónico y ahí comienza. Ok, ¿cómo abordar? Lo último que debes saber sobre este, este proceso es cómo abordar la llamada telefónica, ¿okay? Muchas personas, yo eso lo, vi, lo he visto en muchos foros de, de, de este tema, eh, se asustan mucho con el tema de la llamada telefónica. Déjame decirte que yo no soy, eh, eh, digamos, bilingüe. Eh, yo entiendo el inglés eh, lo hablo pero no lo hablo de forma fluida y aún así aprobé la entrevista ok pero por qué aprobé la entrevista porque tenía todo lo demás previamente trabajado y aquí te voy a dar unas recomendaciones muy sencillas para que tú puedas responder la, la entrevista de forma exitosa sin saber inglés ok la primera es que debes preparar un script en inglés con todas las preguntas relacionadas te van a preguntar qué tipo de nicho tienes qué tipo de nicho vas a utilizar qué tipo de fuente de tráfico vas a utilizar y dentro de la fuente de tráfico te van a preguntar qué tipo de estrategia de marketing vas a utilizar es decir si nativa display search hablamos de ello qué tipo de vertical vas a utilizar de acuerdo a la estrategia de marketing o el tipo de, de, de fuente de tráfico vas a utilizar ok y luego te van a preguntar si tú eh, eh, eh, si tu tráfico es orgánico o pagado di que es orgánico ¿okay? ahora bien en el, en el en el primer punto si tú no sabes hablar este inglés el segundo punto te lo responde muy automática rápidamente, eh, si no hablas inglés activa el traductor de Google y eso fue lo que yo hice yo cuando, yo llené en la, la solicitud un día viernes en la mañana Okay. y eh, inmediatamente cuando la llené, la mandé, ahí mismo me respondieron por cierto, si respondes afirmativamente, o sea, si respondes coherentemente tu solicitud, quiero que sepas que te responden el mismo día, te llaman el mismo día okay. entonces eh, yo activé mi traductor de inglés en, el, en algún momento, si me preguntaban algo que yo no podía decir eh, yo tenía a la persona que te llama, al affiliate manager, que en realidad no es, eh, en este caso, en mi, en mi, yo, yo hay, hay que tener muy claro que quien te llama es un empleado dentro de MaxBounty, no es Ryan quien realmente te llama, ¿no? Pero bueno, da igual quien te llame, lo, lo cierto el asunto es que tú tienes que tener una serie de respuestas ya prefabricadas pre, pre en inglés, las redactas en español y las tienes listas en inglés, ¿ok? Eh, en la primera cosa que te van a decir es, hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento que te llamen, eh, mi nombre es fulano de tal y te voy a hacer una encuesta para ver si, si, si aplicas para ingresar a Masvanti. ¿Te interesa? Entonces, lo primero que te van a decir es eso y tu respuesta debe decir, yes, más nada. Cuando te dicen eso, tú respondes yes, automáticamente. Entonces, y ahí vienen las demás preguntas. Te van a preguntar, que Básicamente, eh, nicho, vertical y fuente de tráfico. Esas son las preguntas básicas. Sin embargo, te pueden preguntar otras cosas dependiendo de lo que vayas a llenar. Eh, como punto cuarto, tienes que tener tu móvil encendido y con saldo. Déjame decirte que en el momento que a mí me llamaron, yo no tenía eh, buena receptividad con la señal. Y me llamaron ese viernes y no se pudieron comunicar. Yo estaba que me las uñas porque decía, wow, no se pudieron comunicar, qué voy a hacer, etcétera. Entonces, tuve que esperar sábado y domingo para luego eh, eh, eh, recibir la llamada el día lunes. Max Bounty trabaja de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Okay? Eh, entonces, yo tenía que esperar, en, en, en, estar, prácticamente estar allí, al lado del celular, en mi casa, esperando la llamada. No pude salir ni el lunes ni el martes porque tampoco el, la, el lunes se pudieron comunicar conmigo. Pero estaban tan interesados en, en afiliarme que me llamaron el martes de la semana siguiente. Y fue cuando por fin pude recibir la llamada. Si tu aplicación está correctamente llenada, te van a llamar el mismo día. Ok. Y bueno, eh, en dentro, del, dentro del formulario te van a preguntar en qué horario quieres que te llamen. O en la mañana. No inventes. Pon en la mañana, porque si pones en la tarde, pues entonces reduces las posibilidades de que te llamen, ¿ok? Di que, te, que, que puedes recibir la llamada en la mañana, ¿ok? Porque para ti esto es un trabajo, no es un juego, no es un, un eh, hobby, ni eh, eh, una actividad secundaria, es tu actividad primordial. Entonces, por lo tanto, cuando te pregunten en el formulario en qué horario vas a recibir la llamada, di que la vas a recibir en la mañana. Ellos te pueden llamar en cualquier momento del día, pero tú pon en la mañana. Ok, entonces, bueno, muy a propósito de esto, quiero mostrarles algo. Este es el, el traductor de Google, el que yo utilicé. No hace falta otra cosa, no tienes que pagar por ninguna herramienta de traducción, ni Babel, ni Duelingo. No hace falta con Google. Eh, con el traductor de Google es más que suficiente. Por ejemplo, ejemplo Epa, mi nombre es Agustín y quiero convertirme en afiliado de Max Bandit. Por poner un ejemplo, entonces. A, en la columna de, de, de la, del lado izquierdo, en tu caso, es, dice la, la, la, la equivalencia en inglés. Y no solamente eso, sino que además, quiero que sepas, ya para, para finalizar, que abajo tienes un entorno donde un, un el link, digamos que un icono con una cornetica y un micrófono que te permite escuchar. El, el, el que tiene forma de corneta te permite escuchar en, en tu idioma o, o en el idioma inglés la pronunciación de la, de la frase que escribiste y en el detectar lo que estás diciendo y convertirlo en texto. Yo te recomiendo que lo pongas en inglés. Aquí está en español inglés. Aquí en el centro ves unas flechitas de, de, de derecha y e izquierda le das clic allí, si no sabes utilizar esta herramienta, creo que casi todos lo saben usar, pero en el caso de que no, ya te lo estoy explicando, y él va a invertir el sentido de la, de la traducción, inglés-español. Entonces, cuando tú, esta persona te llame, acercas el teléfono al traductor y va a transformar todo lo que esa persona diga en español, perdón, en texto, quiero decir, y después te lo va a transformar en español. Sí me explico. Entonces, no hay excusa, así no hables ni papa de inglés. Sé de casos, y eso se ha dado casos, para que sepas que no hablan ni papa de inglés y han entrado en Max Bounty. Así que no hay ningún problema de que no seas eh, eh, angloparlante porque para mí no lo fue y para mucha gente no lo fue. ¿Ok? Déjame decirte que entiendo perfectamente el inglés. Lo leo, pero me cuesta hablarlo. Y se me enredó la lengua cuando, cuando me hicieron la llamada. Así que eh, es una cuestión de estar preparado. Mientras más preparado estés, a la hora de, de la llamada, vas a tener muchas más probabilidades de éxito. Eso es todo. Hasta ahí llega esta, este webinar. ¿okay? Eh, después de que te hacen esas cuatro, cinco preguntas como máximo, te dicen, well, Max, o well, Agustín, o well, Cristina, eh, X, Juan, Pedro... Welcome aboard to Max Bounty. Eh, thank you. Bye. Te cuelgan la llamada y automáticamente 5 o 10 minutos después te mandan un correo electrónico eh, dándote la bienvenida a Max Bounty. Le, te dan un link y ahí entras y automáticamente eh, empiezas tu experiencia en Max Bounty. Entonces, bueno, dicho eh, son para construir tu perfil y tu, tu eh, formulario dentro de Max Mountain. Yo no sé a qué tipo de fuente de tráfico te vas a dedicar tú. No sé qué nicho te gusta. Tampoco, evidentemente somos muchos acá. ¿Verdad? Pero quiero que sepas que sea, sea cual sea el nicho que, utilices, que, que, que, que elijas, el, la fuente de tráfico que elijas, eh, digamos, el, eh, eh, la fuente de tráfico, el nicho, eh, quiero que sepas que deben ser respuestas coherentes. Si eres una persona... Con experiencia en el mundo de marketing CPA, tienes que apostar o tienes que decirle a Mass Bounty que vas a invertir. Si eres una persona sin experiencia, puedes darte el permiso de responder con social. Eso no significa de que si no tienes experiencia, si no tienes experiencia, no puedas decir que vas a dedicarte a, a, a, digamos a, a algún tipo de fuente de display que tenga que pagar. Pero en ese caso, tienes sus bemoles y tienes que saber. Tienes que intuir de forma, con, con sentido común, cuáles son las más eh, coherentes, ¿ok? Siempre apuesta por las fuentes las de tráfico, si no tienes experiencia, que pidan menos dinero, ¿ok? Entonces, bueno, estamos listos por hoy. Esto es todo lo que vengo a, a ofrecerles a ustedes. Eh, esto es, este webinar que tú acabas de acceder, te permite o te la posibilidad de acceder, por supuesto, al manual, como ya te comenté, de, de Max Bounty, que yo te lo voy a mandar traducido y con algunas notas que te van a permitir armar tu expediente. Y, eh, por supuesto, puedes conseguirme también en mis redes sociales. ¿ok? Pero antes de eso, déjame comentarte que si aún así no te sientes con la suficiente, digamos, eh, confianza para tu armar tu propio expediente, déjame decirte que yo te puedo ofrecer dos asesorías que ya las tengo en las redes y ya tengo personas que me han contratado con este fin, donde yo te asesoro eh, sin intermediario para ayudarte a llenar tu formulario en Max Mountain. Eh, nosotros tenemos acá eh, dos tipos de asesoría. La asesoría avanzada, que incluye una masterclass para orientar al aspirante, a llenar su solicitud. Entonces, allí no te voy a decir, allí no, ahí allí no vas a escuchar claves, ahí vas a escuchar la precisión. Primeramente, yo te hago una entrevista y, y basado en, lo que, en la información que tú me des, yo te digo, debes responder esto, esto y esto. ¿Ok? Eh, te oriento para que crees tu blog o tu página web o tu fanpage, ¿verdad? Y luego te doy una asesoría para que llenes la solicitud en vivo y te patrocino. ¿Ok? Entonces, y te doy un número de, de patrocinador para que tú entres patrocinado. Pero si esto no te es suficiente, ¿verdad? Puedes optar por la opción premium donde puedes entonces optar por todas las cosas avanzadas que ya te comenté en el primer plan, pero además yo te creo el blog. Yo te hago un blog. Déjame decirte, además, que se olvidé comentarlo, eh, el blog que yo, que yo hice para Mac Bounty ni siquiera lo terminé ni siquiera lo terminé. entonces tenía detalles cosas que y a ellos no le importa que esté, que esté terminada no tienes que hacer un experto creador de blogs en el caso que lo piensas hacer solo pero déjame decirte que si tienes un blog que si tienes una página web que tienes una, una fanpage terminada es más probable de que te acepten ok también te creo el script para la entrevista y te digo a ti te van a preguntar es esto y lo debes responder de esta manera y te hago un pre-entrenamiento para la entrevista y por último, el patrocinio de, de Betty, que va a estar dentro de tu, dentro de tu formulario. Déjame decirte que con el, con el plan premium te aseguro que vas a tener un 97% de probabilidad de que te llamen. De que te llamen, ¿ok? De allí a tus respuestas dependerá, por supuesto, de, de ti, básicamente. Pero te aseguro que te van a llamar. Y con la asesoría avanzada también tienes un, una posibilidad muy alta del 92% de que te llamen, ¿ok? Te llamen y, y casi que te puedo decir que si te llaman, estás dentro de MaxPantry. ¿ok? Entonces, ellos no llaman a personas que no... que tienen ya pre-anuladas eh, dentro de su sistema. Entonces, estas son las dos ofertas que que vengo también a ofrecerte en el caso de que toda la información suministrada aquí no haya sido suficiente o sencillamente tú quieras hacerlo de forma más segura, ¿ok? Entonces, para más información, bueno, te puedes conectar a través de mis redes, Instagram que es ingeniero79 eh, también tengo Telegram eh, tengo mi fanpage eh, y bueno, tengo un grupo de Telegram también adicionales a lo que ya tenemos, donde no solamente hablo de, de marketing CPA, también hablo de cosas de tipo académica, hablo de, también de binarias de, binaria, de, de criptomonedas y bueno, de un mundo de posibilidades. Estoy a la orden, mi nombre es Agustín García, le doy muchas gracias por su oportunidad. Eh, al principio estuve muy nervioso, <ríe> confieso, pero bueno, este, ya estoy un poco más caliente y eh, más, mucho más tranquilo. Espero que le hayan servido muchísimo esta información, esto de sus servicios y bueno, vamos a pasar al al set de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Amigos, aprovechada ahora es el momento de preguntarle a Agustín lo que queráis. Os hemos puesto ya en el chat público la página en la que podéis comprar las asesorías con Agustín. Os vamos a enviar también por correo el manual de Agustín con sus anotaciones para que vosotros lo tengáis en español y también por correo os vamos a enviar la grabación de este seminario para que lo repaséis, dadnos tiempo, no va a ser hoy ni mañana porque hay que editar unas pequeñas partes, quitar las partes de ruido y en fin esas cosas, pero tenéis oportunidad ahora mismo de hacer preguntas y os enviaremos también a vuestros correos electrónicos los datos de Agustín para que podáis contactarlos con él directamente y resolver todas las preguntas que, que tengáis con él. Estamos viendo ya algunas preguntas. Dice si me llamaron y perdí la llamada, he llamado yo varias veces, pero no me contestan. Agustín, ¿qué nos puedes decir? Si no te contestan, debes escribir un correo electrónico. Esa fue la forma en que yo resolví. Entonces, escribe un correo electrónico y espera a que te llamen y sé insistente. Si no te responden el lunes, escríbeles otro el martes, eh, el miércoles, hasta que te respondan. Sí, eh, también eh, os vamos a enviar todo por, por correo electrónico, no os, no os preocupéis. Nos dice Carmen, también te gustaría saber si las redes de tráfico nativo, de inver la inversión mínima y la calidad de tráfico, bueno, I mira, eh, la inversión mínima que tú podrías hacer depende de la red que. Eh, ok. Este para una inversión mínima, debes saber que en el caso de. eso depende de la de la, de la red que. Si, si usas tabula, ponlo si dice que eres experto. Eh, averigua, dependiendo de la fuente de tráfico a la que vayas a dedicarte, cuál es la que más te conviene. Ok. Por aquí pregunta Yubis que si hace falta usar una VPN para entrar en Max Bounty. No, pero yo te recomiendo que uses una VPN. ¿Por qué? Porque si usas una VPN, la VPN te permite eh, proteger tus datos personales, sobre todo porque vas a usar dinero de por medio. Ok, estamos hablando de que vas a tener dinero y que una vez que lo, que lo veas reflejado eh, ese dinero lo vas a pasar a una cuenta a una plataforma que, que, con la que tú manejes, eh, tú manejes tus ingresos, ¿verdad? Y eh, este, probablemente tengas tus claves y, y, tu, y tus, eh, tu usuario allí guardado y la VPN te va a permitir un, un mayor número de seguridad. Eh, José Gómez pregunta, Agustín dice que ya intentó en MaxBounty y intentó entrar, que si puede volver a aplicar con el mismo correo y con el mismo skype sí sí puedes aplicar nuevamente tienes que esperar un máximo de tres meses si sí, te rechazaron entonces no molestes a, a max bounty hasta que no haya pasado ese periodo de tiempo una vez que haya pasado ese periodo de tiempo escríbele a max bounty y ellos te van a responder nuevamente eh, ajustar este tu formulario con el cual te volverán a llamar. Bien, eh, alguien más pregunta por aquí, dice, no sé inglés, ¿qué hago para ingresar al Max Bounty? Jason, ya respondió Agustín esa pregunta, os ha dicho cómo hacerlo con el traductor de Google en automático, pero insisto, ahora mismo si vosotros queréis contactar a Agustín, tiene dos planes muy buenos para ayudaros a entrar en Max Bounty, tenéis el enlace a la página de ventas en el chat y también os vamos a enviar por correo sus datos para que lo contactéis y conozcáis más los planes que tiene para que la gente entre en Max Bounty. Mientras, José Gómez nos dice que es venezolano, que vive en Chile y si debería colocar como identificación Venezuela o Chile. No, en ese caso tiene que indicar que estás en Chile. Nos pregunta Antonio Serrano si AdClerks es buena en calidad de tráfico, si es excelente. Bueno, mira, yo he trabajado con AdClair y es una fuente de tráfico bastante buena. Eh, sin embargo, bueno, eh, tienes que, digamos, tener una plataforma previa para traquear porque, eh, eh, digamos que AdClair, sus servicios para rastrear las, las ofertas son... Para, a mi juicio, un poco deficientes, ¿ok? Eh, nos pregunta Alexander, sí. ¿qué fuente de tráfico estás usando ahora mismo para trabajar con Max Bounty? Estoy utilizando Display. Muy bien. Y tenemos otra pregunta más por ahí. Eh, dice, ¿se puede hacer el blog en español o tiene que ser en inglés? Nos dice Julián. Bueno, fíjate tú, Julián, yo hice un blog híbrido. Una parte era en inglés y la otra en, español. en Latinoamérica. Lo más lógico es que tu eh, blog sea en español. No, da igual. Lo importante es que tengas el, el, el, el sitio. Eh, nos pregunta Negocios Inteligentes si tienes un plan para acompañamiento para gestionar las primeras campañas con tráfico. Eh, os enviaremos todos los datos al correo para que podáis contactar con Agustín para ese tipo de dudas. También nos pregunta María Cárcamo si Agustín hace asesorías o un curso para trabajar con las ofertas de Masfonte paso a paso hasta obtener resultados. Sí, correcto. También estamos en este momento, estoy pre preparando... Un, un, eh, un paquete de asesoría para tu primera campaña en Max Bounty. Eh, pretendo que con, los, con las personas que estamos acá eh, hagamos una masterclass para eh, ese cometido. Y también, por supuesto, hay una asesoría personalizada para aquellas personas, marcas en la redundancia, que quieran montar su primera campaña en Max Bounty. No, ahí dice por dónde paga... Max Bounty, ¿por dónde paga Max Bounty? ¿Cómo paga las, las comisiones? Max Bounty utiliza la plataforma de Pioneer. Si vas a registrarte en Max Bounty, tienes que usar, eh, tienes que tener usuario en Pioneer. Ellos pagan es con Pioneer. Y la última pregunta. La fuente que uso, eh, Perdón. dice... Eh, Perdón, Agustín, la primero. primero la fuente de tráfico pregunta. que usas actualmente. Bueno, yo uso varias fuentes de tráfico. Ahora sí, la última pregunta de Antonio. ¿Hasta qué día va a estar disponible la oferta avanzada y premium para Max Bounty? Bueno, mira, eh, en principio la tengo pensada hasta el día miércoles, ok, la oferta. Y ahí podemos, bueno, conversar, pues, eh, dependiendo de la, de la receptividad del grupo, si sí, abrir un, otra, o, o, otro espacio para ofertar. Eh... Por cierto que eh, también aprovecho la oportunidad de avisarles a todos que voy a mandarles un, eh, un enlace para una encuesta para que ustedes me retroalimenten a mí y me digan qué cosas debo mejorar en, mi, en mis webinars y así yo poder optimizar las presentaciones. Bueno chicos, pues os damos las gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos súper contentos, esperemos que hayáis... Cogido buenos trucos, buenos eh, tips para entrar a más bounty, que os haya servido mucho. Habrá grabación, no os preocupéis, y os responderemos. La última pregunta que salió por ahí, que si tiene un sitio web, bueno, ya la ya responderemos, y os sea, enviaremos todo por correo electrónico. Tenéis hasta el próximo miércoles 27, me parece, no, no es 24, hasta el próximo miércoles y 27 de enero para aprovechar la promoción que nos está dando Agustín para entrar en Max Bounty. Cualquiera de los dos planes, ya sea el avanzado o el Premium, os lo enviaremos nuevamente por correo y cualquier cosa, pues ya nos estaremos contactando todos. Te agradezco mucho tu, tu asistencia, Agustín, es este seminario que nos has brindado para poder entrar en Max Bounty y agradezco a todos vosotros, amigos, familia mía, la asistencia que habéis tenido y la paciencia contra las fallas que hemos tenido al principio. Agustín, si ¿sí quieres decir algo para despedirnos. No, Bueno, este, gracias a ti, Betty, por la oportunidad y el espacio que me, que me has brindado para dar esta información. Y bueno, a todos los espero pronto para que ingresen en, en, en esta gran aventura que es el Marketing CPA. Y bueno, con, cuentan conmigo para cualquier otra cosa en los canales que están puestos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Nos despedimos y paramos aquí la grabación. Hasta la siguiente. Un saludo muy grande.